Muy buena, eh, yo soy Andrea, estamos aquí en el Estrochocho, un año más... ...para poder felicitaros eh, la fiesta para este año 2023 que entra... ...y eh, poder desearos sobre todo felicidad y salud... ...que es lo más importante que podemos tener... ...y todo el grupo del pues poder eh, transmitiros... ...estas felicitaciones con el mayor cariño posible. Yo soy Frank, a mí mucho me conocéis... ...y bueno, el que no nos conozca, pues nada... ...nosotros somos de aquí, del Estrochochocho... Y tal y como ha dicho mi hermana, pues nada, es eso, eh, daros una feliz entrada de año, una feliz fiesta, que el año 2022 haya sido bueno, pero que el 23 sea mucho mejor, disfrutarlo con la familia, disfrutarlo con vuestros amigos y en cualquier caso de que le hagáis buenos pedidos a los Reyes Magos, decirle que pasen por aquí. Y bueno, y por último comentaros es que hemos dado de alto nuestro canal de YouTube que se llama Electrochollo y ahí podéis ver mucho contenido y muchas cositas muy interesantes. Recordadlo, darle like y suscribirse youtube el nombre del canal electrochoil y bueno y en fin y en general estamos aquí para darlo el próspero año nuevo sin que nada feliz navidad y feliz entrada de año feliz navidad